Y bueno, lentamente vamos a ir entrando. Buenos días, ¿cómo andan todos ustedes, amigos de la de Durlingham? Estamos acá con el inefable filósofo, licenciado en educación. Eh, dígame licenciado. Discurso. Gracias, eh, muchas gracias. Señor Lucasense, tercera temporada y este pasamos el, el 50, estamos en 51 entrega. ¿Cómo andas, Lucas? Bien, muy bien. Por suerte, muy agradecido de estar acá otra vez compartiendo. Ah, por favor. Palpitando el fin de semana largo para ¿Qué? descansar un poquito. El palpito, la apuesta es el clima hoy en y... día. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Es una dicen, incógnita. Dicen, ¿te acordás cómo decían lo de Clarín? Dicen, dicen. Se dicen que en la calle. Aparentemente, mañana viernes habría sol. Y que. ¿Sábado llueve o por ahí? No sé, porque vamos a ver. Ah, vamos a ver. no se puede, no se puede anticipar No mucho. se puede anticipar. Yo tengo ahí el clima, pero no es el momento de ponerlo en pantalla acá contigo, porque no es, no es el no tema. No es la sección, no es pero, la sección. No es la sección, pero tenemos el clima que en algún momento lo podemos, este, lo podemos chusmear. Eh, Saluda a tu gente que te ponemos ahí, mira, en primer plano, todo bueno. tuyo. bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que esté mirando este programa. Y qué les puedo decir que no les haya dicho ya, con todo el agradecimiento y todo el, el cariño a los seguidores y las seguidoras de la hora de Burlingame de Filosofía en Construcción, siempre intentando aportar alguna semillita, algún granito de arena para empezar a, a pensar o seguir pensando esta realidad complicada que tenemos, ¿no? Más bien... Decime, me, ¿por dónde vamos a ir transitando? Dale, contame, decime, sé bueno, no me tengas con eso. <risa> bueno, te puedo contar que el, el fin de semana estuve en el cine. Ah, ¿Viste? Para, pero, para decirte que hice algo diferente. ¿Pero no te alcanza el sueldo eh, y tenés que trabajar de portero de cine? ¿Estuviste cortando entradas <risa> o fuiste como público? No, fui como, fui como público. Qué alivio, qué alivio. Eh, fui el sábado... Siete y media de la tarde. Llego un poquitito, unos minutos más tarde. Y como llego unos minutos más tarde, terminé sentado en una sillita en primera fila. ¿En serio? Con, terminamos con, con, ¿Con Andrea, Andrea. sentados Porque el cine pero, estaba lleno. Pero un poquito. Pero espera, espera. lleno, lleno. Aguántame. Un beso, Andrea. Genia, total. Genia. Yo sé que no estoy respetando nada de los colores de lo que vos siempre me aconsejas, Algún día se va a dar. No Seguro sé, que algún día se va sigamos. Bueno, y estaba llena la sala, completita, completita. No entraba ni, ni una alfiler más. Porque fui a bah, fuimos a ver eh, la película ya muy muy renombrada, Argentina 1985. ¿no? Bien, bien. El, en el cine de Teatro de Helios, porque te comento que no está en todos los cines de, del país. Pero resulta que hubo problemas de contractuales. Ahí con eh, Hoyt, con Cinemark. Entonces, muchas grandes cadenas de cine no le están pasando. Lo cual, mmm, no sé, me parece que ha sido un error hay, por parte de ellos. Hay un problema político. A ver, vamos a decirlo como son. Con el cine, con el tema de la distribución de las películas, eh, depende de la película y depende del tema. Sí. Acá es un tema donde estás revolviendo... Y hay gente en, en Argentina y en el Río de la Plata que te dice, por favor, que no revuelvan más a ver si todavía se avivan de que yo de que no se fijaron en mí. mira puede ser, puede ser. que, haya que una, hubo una rosca ahí con la... la con puede haber rosca con política. Problema. Rosca y hay política y... interna en Estados Unidos por la productora de todo un poco ahí. Claro, ¿eh? y bueno, también hubo rosca económica, supuestamente también viene, viene por ese lado, el conflicto entre lo, los cines y... Y las plataformas de streaming. el streaming. Claro. Ay, el maldito streaming. Porque, bueno, parecía que por contrato la, la película no va a estar muchas semanas en cartelera. Porque viste que pertenece a, a, a las la producciones de Amazon Prime. Y entonces va a ir a la plataforma. O sea, Disney. Está, entonces, sí, está de ¿Sí? Disney es dueño de, de, de No todo. sé si, bueno, puede ser. Eh, bueno. Yo no, no sé. Va, va, creo que Vamos sí. a ver. Bueno. Pero más allá de eso, y que Disney es el dueño del mundo, eh, bueno, lo, los cines, como no les gustaba el, el acuerdo, boicotearon. Pero para mí bueno, fue una mala decisión, muy mala decisión. Primero, digo, en términos económicos, para para ellos mismos. ¿Y porque vos... la verdad que la, la película está siendo un éxito eh, rotundo, ¿no? ¿Puedo, ¿puedo, ¿Me permitís poner algunas imágenes? Por supuesto. Le comento a la, a la gente, Cientos. yo creo que la, la mayoría debe saber, pero... Para el que no sepa y se está enterando ahora, Argentina 1985 es una película que justamente lo que cuenta o lo que narra es la historia del juicio a las juntas militares, ¿no? Exacto. Obviamente en el año 1985, si no me equivoco en la, las fechas, el proceso comienza en las primeras audiencias en abril y el, el dictamen está en, en diciembre aproximadamente, ¿no? No, no tengo las fechas acá, pero es lo, lo que voy recordando. Claro. Ahí en pantalla estamos viendo justamente imágenes. Una mezcla. Una mezcla hicimos. de imágenes, muy, muy bien muy bien hecha por Marcelo, donde aparecen imágenes de digamos la realidad, ¿no? eh, de, de los hechos, mezcladas con imágenes de la película. Y la verdad que eh, la película, a, a mi entender, yo no, no, soy, no soy un crítico de cine, falta que me... Me rogue el, el derecho a, a ser crítico de película cuando ¿Pero por qué no? no lo soy. Pero ¿por qué no? Por lo mm. cual, eh, mi, mi opinión es, es por supuesto que es limitada, también es limitada en la filosofía, pero bueno, eh, ahí me bah. ocupo un poco más. La cuestión es que la película está realmente bueno, muy bien hecha, está muy bien producida. Eh, está bueno el juego de las imágenes porque fíjense ¿no? cómo aparecen lo, lo, los personajes y las locaciones y lo cuidado ¿no? y lo respetado que está todo lo que tiene que ver con la, la ambientación ¿no? eh, claramente la, la película te muestra la, la argentina del año 84 del año 85 y tiene un gran gran gran cuidado por, por los detalles ¿no? o sea, en, podemos decir que es realmente una gran inmersión y una gran superproducción pero que está muy muy bien hecha la película te transporta a la época, ¿no? En, en todos esos detalles, desde, desde lo, los autos, los, los colectivos, la decoración de las casas, eh, las formas un poco de, de, de, de tratarse, la, también es, es muy... La ropa. La ropa, eh, las cabinas de, de teléfono, bueno, obviamente que, que la música que tiene, tiene su, su peso narrativo también, eh, y hasta, bueno, la, la caracterización de, de los personajes. Eh, la verdad que está todo muy bien cuidado, está todo muy bien armado, está todo muy bien construido, ¿no? Y eso, obviamente, que le, le suma muchísimo a la verosimilitud. Pero no solo está bien construida la, la ambientación, ¿no? eh, Sino que, por lo menos, a, a mí la, la película me, me, me gustó mucho, ¿no? no, no. Eh, no por ahí... O, o quizás en el programa con, no sé si con Pablo, bueno, en historia por ahí se puede hilar fino en ciertos detalles históricos. Eh, yo desconozco si hay un respeto absoluto por la verosimilitud de todo, ¿no? Pero la película, y esto lo hablé, lo, lo hablé con, con colegas y, y lo hablé también con, con gente de historia, eh, me dijo vos pensalo así, la película no es un documental, no busca el rigor absoluto informativo lo que busca es tener la experiencia no, eh, de, lo, de estar dentro, claro, ¿no? de que, estar dentro del proceso de del época. Exactamente, de, de, de vivir el proceso a, a la Junta, de, de meterte en eso, eh, de que te identifiques, que te transportes a la Argentina ¿no? de, de 1985, eh, que recién, yo imagínense que yo no, no lo viví, yo nací en el 87, o sea que no, no tengo recuerdo vivo de eso. Pero que te transportes a, a la época, que te transportes al contexto, que te transportes también a, a, a, a los ideales, pero también a los miedos y a los conflictos de la época. Y lo estés vivi lo estés reviviendo, ¿no? O lo estés viviendo por primera vez o, o lo estés reviviendo. Exacto. Y, y en eso, la, me pareció, la, la, la película es, es muy, muy buena, muy, muy bien realizada. Eh, yo lo sentí, yo lo, lo sentí, es, esta cuestión de... Eh, de estar como viviendo algo que de hecho no viví digo inmediatamente eh, a, además llegué a mi casa y lo primero que hice creo que lo primero que hizo mucha gente fue eh, a ver a, abrir, eh, no sé, abrir youtube y, y buscar no sé el alegato final de, de, de trasera las últimas palabras o, o buscar imágenes de juicio del juicio que obviamente hemos visto hemos visto mucho acerca de eh, de los diferentes momentos de los testimonios pensar que es un juicio donde eh, pasaron no sé si como 700 eh, 700 o casi 800 testimonios no exacto eh, durante meses y meses y meses y meses eh, entonces y hay mucho cuidado no eh, mucho mucho eh, realismo y ¿no? realismo es lo que se está mostrando sin perder como, bueno, sin perder ese, ese pulso narrativo que hace que la película no sea un documental sino que sea una especie de drama histórico donde se está contando ¿no? eh, la historia del juicio de la, a las juntas desde el protagonista de, desde, desde trasera interpretado por Darín y Moreno Campo que era el fiscal adjunto interpretado por Peter Lanzani que está muy bien, por supuesto Eso, bueno Darín es Darín y más o menos todo Conocemos y. Lo que puede dar. Lo que puede dar y lo que puede dar lo hace muy bien. Como, ¿no? como un poco siempre lo, lo, los papeles de Darín. Y aparte, Darín, yo me acuerdo de chico que es una persona que se eh, rehizo ¿Por qué? Porque al principio Darín, cuando aparecía en la televisión, aparecía simplemente como la pareja de Susana en, durante mucho tiempo. Y entonces eh, todos los personajes en los cuales él aparecía eran bastante livianitos. Y de repente. En su vida empezó a dar vuelcos actorales muy fuertes, buscando personajes eh, que, que lo definan a él realmente. Lo que yo puedo decir, como recuerdo, yo tendría eh, nací en el 58, así que calculá que tendría 20 años, más o menos para, la, para esa época, un poco más. Te estaba por preguntar. Y eh, uno, si ustedes, más que los libros, si ustedes pueden conseguir el testimonio, o más que el testimonio, hablar con abogados, defensores y familiares. Ustedes van a ver que en esa época se vivían como si fueran realidades paralelas. Era súper macondo. Y le voy a explicar por qué. Sí. La mayoría de las personas ni se enteraban de todo esto que estaba pasando. Los que eh, sí, eh, no he visto la película, así que no voy a hablar sobre la película. Sé de qué se trata, pero luego de, de que la vea, me voy a interiorizar Sí les puedo decir que cualquier abogado que era defensor de los derechos humanos estaba sometido a amenazas a presiones permanentes pero no por eso era super macondo y super eh, eh, realidades paralelas no solamente por la mano de obra desocupada por el partido militar que todavía seguía funcionando sino por los mismos integrantes de la justicia que te decían que te tiraban chanzas, que te tiraban amenazas veladas, que te, hasta el día de hoy que te atrasaban juicios, que tenías problemas, que había hasta un gran diario argentino que ponía a sus fotógrafos a perseguir gente y a fotografiar frente de casa. Era una época complicadísima, complicadísima para la, para la este, para la profesión de, de abogado, ni hablar, ni hablar de los familiares. Este, eh, que querían justicia por la, por la suerte de los integrantes o las integrantes de su familia sino además los que habían estado sometidos al vejamen de las violaciones que eso se empezó a hablar después a las presas de las torturas infinitas de eh, los asesinatos de todo tipo de cosas y en eso eso era lo que se encargaban pero el que estaba fuera de eso era como si vivieran de Inailandia, como si su realidad fuera la selección argentina de fútbol, o Boca, o River, o cualquier cosa, o la vida cotidiana de mi negocio, o mi próximo viaje a Miami, Río de Janeiro, Punta del Este. Muchas realidades paralelas metidas ahí. Y entonces este, eh, yo me imagino lo que habrá sido ser este, fiscal y tener eh, a todas esas personas... Eh, que demostraron que entraron en la competencia de quién es el, la, el personaje más oscuro de la historia argentina, porque no, no, sé, no sé si son los más, son los más contemporáneos, ¿no? pero de, ellos han aprendido por una escalada histórica, como digo yo, una escalada de violencia histórica que terminan ellos, eso, eso quería hablar muy bien, muy sobre bien. esa época. Así que uno mismo, era con los amigos que tenía acá en Hurlingham, si vos podías hablar con esto con muy pocos. El resto estaba como en Disneylandia, o sabías que tenían, podrían, mejor dicho, podrían llegar a tener alguna complicación, y más de uno te hacía preguntas como para, para averiguar, y vos te das cuenta este está averiguando si alguien sospecha de él o está viendo si alguien sabe algo este, o como un médico de acá de Urlingan que un día en un asado dijo a mí no me encontraron nada Buah. sigamos bueno exactamente y esto que vos decís del, del, del momento histórico de la negación de la ceguera, del no querer ver o del no saber, bueno obviamente está, está muy bien reflejado en, en, en la película eh, de hecho una de las una muy buena escena que tiene no estoy spoileando nada no se preocupe que o sea, todo lo que lo que... Eh, de hecho hay eh, algo que me, me parece muy muy interesante de las películas es cuando uno ya sabe de qué está hablando y ya sabe qué va a pasar y sin embargo la clave es contártela eh, relatártela y meterte dentro para que vos igual estés expectante todo el tiempo y la, la, la verdad que me me pasó me, me pasó me me la película te lleva, te, te mete dentro de, de los personajes y, y te lleva dentro del juicio. o sea no no Perdón si es repetitivo, pero sí. me parece que quiero no, remarcar la idea. No, pero, ¿Y vamos a hablar de esto? Yo, no, no, ya ser... sé, digo pero es repetitivo en el sentido de sí. que creo, ya lo, lo estuve diciendo, pero porque para mí es, eso es la clave. Hay una escena muy muy muy buena, una, una discusión que tienen eh, eh, Estrasera y Moreno Campo. ¿no? Los dos fiscales. Los dos fiscales, claro. Porque también cada, cada escena está, está pensada como para hilar fino y, y para, para pensar, ¿no? Eh, porque, bueno, ahí lo que, lo que se muestra en la, la, la película es que la, la madre de, de Moreno Campo es, es, es, negación, es negacionista, ¿no? De hecho, él, él viene de una familia de militares, ¿no? Él es como medio la oveja negra de, de, de, de y la familia. A esa, a esa familia tan cruda siempre le sale una oveja negra, entre comillas. ¿No? Mm. Y, y bueno, y, y, y la madre es, eh, tiene una actitud totalmente negacionista de, de, de lo que está, no sabía está eso, pasando. No sí, sabía eso. eso es lo que muestra la, la película. Y, y, en, y en un momento ya después de, de, de, de muchos meses de, de, del juicio eh, hay un hay una escena que, que la discute con, con Estrasera porque él está muy, muy deprimido por, por la, el, cómo está el, el vínculo de su madre y toda la cuestión. Y Estrasera le dice a, a Moreno Campo: como eh, Vos, esa ya no va a cambiar, digamos. No, no te tenés que estar amargando por, o pensando por cambiar la cabeza a tu madre porque ella es como que ya, ya no va a cambiar, sino que tenés que apuntar a la gente nueva. Y hay una escena muy linda y muy emocionante de la película que. Después de, de, de, de muchos meses de, de juicio eh, y de los diferentes testimonios, que ahora voy a hablar un poquito, eh, se ve como la, la llama la, la madre y, y representa un poco la, la, la, la, la voz de, de muchos argentinos que eh, a partir de los testimonios se empezaron a darse cuenta que había pasado, que algo, había pasado, horrible. Que había pasado algo horrible. Le empiezan a caer las fichas, obviamente a, a muchos todavía no les cayó y hay gente que lo niega, pero digamos una gran parte si se quiere quizás la, la mayoría de la sociedad argentina eh, le, le empieza a caer la ficha de lo que realmente había pasado no de qué había pasado con lo, los desaparecidos con los, los secuestrados eh, durante la durante la dictadura militar le, le, saben de las, de las torturas, de las violaciones del secuestro de bebés bueno, a, a partir de los diferentes testimonios del juicio. Y esa escena es muy fuerte porque justamente habla de eh, ese, ese viraje o ese cambio en la mentalidad, es como ese despertar o ese abrir los ojos de buena parte de la sociedad argentina a, al, al, bueno, al al genocidio que, que se produjo. La película está llena de, de, de escenas así, por supuesto. Y también, igual, maneja, eh, maneja como... Eh, claves de claves de humor también, juega, juega con el humor, con una especie de, de un humor muy argentino, ¿no? Eh, por ejemplo, una situación que cuando se está armando que tienen que armar el, el juicio en tiempo récord y eh, es trasera con otro, no sé, un amigo de él, un, no, no registro el nombre, pero están pensando en cómo armar el, el, el equipo de, de, de, de, los bueno, de, de los fiscales, no, del equipo del trabajo, de, de la investigación. Y empiezan a, a, a pasar nombres y dicen no, ese es un facho, no ese es más facho, ¿no? Y empiezan <risa> como a ver esa, esa cosa que es como una conversación típica de cuando uno habla, por ejemplo. Imagínate que, que hablas de, de tus ex, no sé, ex compañeros de colegio, y, Yo, viste ese, cuereo, no, ese es un facho. Y un ese, cuereo empezó Claro, es cuerea. un cuereo, bueno. Y la película juega también con esas situaciones de humor que lo que lo que hacen es, bueno, obviamente lo, lo, lo hacen, lo hacen más amena. Eh, también te mete, porque digamos, no hay nada también más argentino que a veces que hay que hacer un chiste en medio, de, en medio de, la, de la debacle, ¿no? Claro, te dice, ¿vos vas a hablar con ese? ¿No te diste cuenta que cuando se pone debajo del farol se le hace una sombrita oscura debajo de la nariz? <risa> <risa> no, cuando nos podemos a sacarle cuero a la gente, bueno. Uoh, ¿pues pero, a... a ver, eh, eh, per, eh, eh, cortamos acá y traemos un café, un mate y empezamos... <risa> eh, Fuera de broma estaba, estaba pensando también de lo que habrá sido en ese, en ese juicio. Eh, no sé si, si eso sale porque como dije no vi la película, la voy a, la voy a ver y se me estaban ocurriendo cosas tipo cinematográficas como. Eh, pero de repente el testimonio de detenidos. Exactamente. Es y decir, eso está ser una persona que te ha pasado, que te han a hecho ver. con tu cuerpo un desastre y que a tu espalda estén todos estos todos estos tipos que eh, mientras vos hablas eh, si te preguntás por qué están ahí todavía no eso es lo que debe ser una cuestión bastante densa no sé si toca eso la película también sí sí sí sí sí porque justamente en, en, al, al mostrar los juicios la, la película digamos selecciona se bueno el, el, los guionistas de la película seleccionan ciertos Testimonios que ocupan como la, la, la parte también más, más cruda y más fuerte de claro. la cinta. Es eh, justo cuando vos estabas hablando, yo estaba mirando el celular porque no me acordaba los nombres y no la quiero, no la quiero, no la quiero pifiar. Pero por ejemplo, un, eh, uno de los testimonios que, que tiene más peso en, en la trama narrativa eh, es el de, yo lo tengo acá, el de Adriana Calvo de, de la Borde. no que está además muy bien muy bien interpretado, la verdad que, que la actriz es, eh, no, no sé el nombre de la actriz, pero es eh, excelente también la, la interpretación que lo hace, totalmente fiel a, al, al, ¿no? al, al testimonio real y que te hiela la sangre. Eh, porque bueno, ahí ella habla de, de cómo la, la hicieron, la secuestraron embarazada y la, la hicieron parir en cautiverio. ¿no? y bueno, todas las, las violaciones, las torturas, los vejámenes que, que sufrió, y eso está contado en la película, tal cual lo, lo muestran, tal cual está en el juicio. Y es más, eh, la, la película, en, en esto que estás en esto que estamos mostrando de las sí. imágenes, ¿no? De eh, imágenes la, las me, imágenes mezcladas. Las imágenes mezcladas, la película también lo hace, ¿no? Eh, Muchas eh, generalmente con el con el recurso de la cámara, ¿no? De la producción de, de la cámara del estudio de, de televisión. Eh, entonces se hace como ese paso del plano del, claro. del, del, del, del testimonio real al, al testimonio ficcional, ¿no? Entonces juega, va rompiendo constantemente como la, la barrera, ¿no? eh, en, Entre lo, bueno, ficcional y, y, y lo real que eh, claramente eh, lo, lo que se busca es justamente es, es eso que les decía de involucrarte en el testimonio. Bueno, escuchar por ese testimonio sobre todo, que obviamente está planteado en, en, el, en, el, en, el, en la parte, digamos, neu neurálgica ahí, ¿no? En el núcleo de, de, de la película eh, es, es muy fuerte. Es muy fuerte y yo le es una película que la verdad que vale muchísimo la pena ver al cine. Eh, porque se produce una experiencia colectiva también muy muy, muy linda. Muy fuerte. Muy fuerte, sí, porque a, así como prácticamente eh, llorás, ¿no? Sí, sí, porque además la, la, la actuación, la personificación de la actriz es, eh, es, es descomunal, la verdad. Te, te, es la persona. Es, es Adriana Calvo de la Borde eh, hablando, ¿no? Es uno lo, lo siente así. Eh, los diferentes momentos de juicio se van viviendo como eh, tal cual o, ocurrieron, y, y por eso digo, se produce una experiencia muy colectiva, muy fuerte, una, hasta una catarsis colectiva, ¿no? Eh, incluso cuando llega el, el alegato final y, y trasera habla del nunca más, eh, es como que aplaudo de toda la sala, ¿no? Y en pocas películas realmente se, yo he sentido que, que se va produciendo esto, ¿no? Obviamente. Porque la, la película está está hablando de algo que, que es una, una herida abierta y presente, ¿no? En el pueblo ah, argentino. Claro. Y porque, lo, y porque lo, lo sabe transmitir. Y además que, mientras él hablaba, yo pensaba, digo, en realidad no estás hablando del pasado de ninguna manera. No. Estás hablando del presente porque como pequeñísimo detalle, ustedes saben que yo soy eh, Marcelo Irónico Cogan. Eh, tenemos que recordar que hay 400 personas en este momento en Argentina que viven, 400, 450, que viven una mentira, una mentira, un apellido que no les es, que son este, nietos este, que han sido secuestrados, que le han subsumido su identidad y que... No es una cosa que quedó en paralela. En este momento que estamos haciendo esto, cuando vos salgas, cuando estés en la ruta, cuando estés, acordate, hay 450 personas que viven una mentira completa de su vida. ¿Entendés? Le, le falsificaron la identidad, le mataron a, lo, a, lo, a los padres, hicieron cualquier cosa, cualquier cosa. Y eso sigue presente. El, la, la, línea, la línea que divide el pasado y el, y el presente es extraña este, es, eh, parece como que uno tuviera que empezar a hablar de física cuántica o algo por el estilo porque lo que estamos viviendo ahora, es decir, este presente que yo les vuelvo a recordar 450 personas que siguen secuestradas y que no sabemos dónde están es decir Está pasando ahora y tiene que ver inenarrablemente con hechos del pasado no juzgados. Porque también hay 450 familias que son recontratruchas, que son delincuentes. Algunos podrán, casos contados hay de gente que de buena fe, es decir, adopta y adoptó chicos sin saber lo que pasaba. Son así, te sobran los dedos de la mano. El resto de los casos siempre tiene un amigo militar, siempre tiene un padrino que era el héroe de no sé qué cuerno, y que como eran los dueños de la vida, ellos eran el Estado, ellos hacían lo que querían. Eso vos lo tenés en el día de hoy. Lo tenés en el día de hoy. Y al no solucionarlo, ¿hacia dónde proyectas esto? Lo estás proyectando hacia el futuro. Entonces. Nunca tenés un corte sobre el tema Porque no lo tuviste en el pasado El pasado se transforma en este presente Este presente vuelve a saltar Y a reconvertirse en el próximo pasado Dentro de cinco años De todos los que no lo descubren Y, es, y así es interminable Y lo vemos en distintos acá, acá vamos a concentrarnos Y no me voy por las ramas Vamos a hablar de la película que fue a ver este, Lucas con, con Andrea, me imagino la emoción de Andrea también mm. de, de, en muchas este, sí. situaciones, pero esto es así. Ustedes calculen que en Hurlingham, es decir, que es un lugar chiquitito y tenés más de 190 desaparecidos y tenés hechos de, de violencia este, por todos lados, en Morris, en distintos lugares. Entonces, no es que tenés un corte, no es ese cuentito así de Disney, ta, te pongo la musiquita, ta, ra, ra, ra, ra, ra. sí, hay un nosotros y hay un ellos, porque vos y yo, es decir, no somos personas de esas que van a torturar, asesinar, secuestrar, en, en, en masacre, entonces vos no sos ellos, vos sos otra cosa. Y esa es la realidad con la que uno se tiene que manejar porque si no, es decir, te transformás en algo que es viejo estéticamente, pero que vive como si fuera un niño o una niña. Sigamos, porque vos me hiciste buscar una foto de sí. un tal Jax. Sí, sí. No sé qué relación tiene Jax con todo esto, pero bueno, él es el, el máster, acá el, el, el capo en, en filosofía. <risa> bueno, gracias, lo tenés muy, sí, muy no. arriba. Sí, obvio, Pues yo, yo siempre le digo a la gente que el primer privilegiado acá soy yo, ¿no? porque como tengo una clase personalizada y pública <risa> de filosofía, entonces fui aprendiendo de personajes que yo no sabía ni que estaban directamente. El señor Mail, yo no sabía ni que estaba. Y tantos otros que, que, que, que estaban metiendo, sobre todo pensadores ingleses. Yo pensé que ah, se cerraba bueno. la tranquera con, con franceses y alemanes, y ahí se quedaba ah, todo. No, hay hay a patadas. de hay, hay todo, sí. Y tenemos al coreano. <risa> <risa> bueno. Dale. Le... Bien, ahora, ahora, ahora te digo, ¿no? Lo... Ahora te pido. Ahora en un minuto te pido la foto. Dale, ¿eh? dale, vos vos ya, tenés la preparada Ya me callo la boca. Preparada. Te miro. Eh, bueno, todo eso y esto que está, me está, estás diciendo, Marcelo, que siempre es, es necesario aclararlo. La cuestión de no estamos hablando de algo que ha quedado en el pasado sino que estamos hablando de algo presente eh, yo creo que la, la película lo, lo remarca si bien, obviamente eh, digamos que el final o el cierre de la película tiene que ver con el momento del veredicto ¿no? y, y, y, y cómo es la, la reacción de, de, de los personajes ¿no? ante, ante, el, ante el dictamen de, del juicio y después como que narra un poquito de, de, lo, de, de lo que es a posteriori, ¿no? La ley de obediencia de vida la de punto final. Pero eso lo, lo muestran como en, en placas informativas, ¿no? Eh, sí, creo que de alguna manera el, el momento de la película también eh, tiene que ver con salir a, a disputar, ¿no? Una, un, un, ter un terreno político, ¿no? Escuché a mucha gente decir que es una película necesaria en este momento. Yo no sé si la palabra es necesaria, pero sí aporta un montón justamente ante también el, el avance de lo, muchos discursos negacionistas, ¿no? Que, eh, que de alguna manera han tenido ¿no? su, su revival ahí, ¿no? Está, están volviendo a aparecer muchos discursos negacionistas. Eh, y también apunta la, la película ¿no? a todo un gran, go, un gran grupo de, de, de jóvenes ¿no? eh, que, que obviamente quizás no, no, no tengan relación directa o no sepan tenerla no eh, con, con el hecho ¿no? y que de alguna manera quizás les le parezca todavía un poco lejano esto de los testimonios y me parece que la, la, la película entonces está buscando traer eso o sea, fíjense que... Eh, hasta acá no depende tanto de, de, de los colores políticos ¿no? habrá claro igual eh, sino que fíjense los testimonios, fíjense lo que pasó miren ¿no? Eh, más allá de las ideologías, como jugando un poco con eso eh, porque la, la película también y, y como está como contextualizada un poco eh, en la época, ronda mucho esto de la, la teoría de los dos demonios ¿no? y eh, Teoría, en teoría, mi, de mi punto de vista, totalmente equivocada. De, de mi punto de vista, sí, y, sí a, totalmente. Avieza, totalmente. Total, totalmente, sí, eh, tibia, equivocada y hasta funcional, ¿no? Exactamente. Pero, ¿a, a qué va? Que, también, la, si la, la película te está mostrando en, mil, en 1985 eh, y, y cuáles son la, la, las posturas dominantes. y lo que parece La, la verdad es que... E ese, ese clima circula, ¿no? Pensando en que se estaba saliendo recién de la dictadura eh, era, era un poco la, la ideología de, si se quiere, de la época ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿No? La, la película eh, también, como buscan decirlo, bueno pero más allá de, de, de tu ideología de si sos más o, o menos peronista o si sos más zurdo o menos ¿no? Eh, a ver, acá hay un hecho que no... No, no admite medias tintas ¿no? o bueno, se repudia claro. in inmediatamente porque es un atentado contra la vida humana y contra la dignidad del ser humano y los derechos de, de, de todos nosotros y los derechos del pueblo argentino o se está del lado eh, o, o se es cómplice no y eso la, la, la, la, la película lo, lo, lo, eh, es claro en eso y a qué voy, a que muchas generaciones quizás, bueno, obviamente él es, les es algo lejano Muchos discursos negacionistas también apuntan a eso, a todos esos que esto de superar el pasado, de que el pasado quedó atrás, de que el pasado ya fue, ¿no? Y la película vuelve a ponerlo acá, no, fíjese, el, el pasado no fue, el, el pasado está abierto, está acá en el presente y, y, va, y va más allá de, de tu va un poco más, más allá de, de, de tu postura política. La, la historia eh, en eso es eh, inapelable. Están los testimonios, están las víctimas, ¿no? Se hace mucho hincapié en la película, en, en, en el momento del, del Armado del Juicio, de cómo, eh, cómo demostrar, ¿no? cómo, cómo demostrar que eh, el, bueno, los crímenes de la dictadura militar o, obedecieron a un plan centralizado y, y no a, y, y, y no a eh, excesos de ¿no? los diferentes excesos personales. personales, claro, ¿no? Y, y ahí es cuando te muestran cómo trabaja el equipo de, de, de investigación, que además, algo que yo no sabía era que casi todo el equipo de investigación, bueno, está compuesto de, de, de jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, 20 años, 18, 19, eh, porque eran los, de alguna manera los únicos que porque se no, animaron, se, se no animaban. Estaban, no estaban contaminados. No estaban contaminados, bueno, la, la, la, la película mismo le demuestra eh, le, le cómo también se le echaba en cara al propio Estraser, a su actuación durante la dictadura militar o sea, la, la película no la pone como un, el, héroe, el héroe hollywoodense tampoco eh, de hecho muestra más la, las dudas del personaje eh, es como muy gris es como el, el personaje gris que de pronto ocupa un, un, un, lugar, un, central. un lugar central en, en la historia y como él de a poco también va, va asumiendo ese lugar eh, Incluso sin tener un pasado intachable, si se quiere, ¿no? Claro. Pero también se muestra el equipo de, de, de, de jóvenes que, que trabajaron en, en la investigación. Que también hay un poco está el, también un poco el, el juego con lo cómico que yo te decía. Pero se, se muestra esto, ¿no? ¿Cómo, cómo demostrar que, bueno, fue un plan, fue un plan centralizado, obedeció a. Eh, algo organizado desde las más altas esferas de, de, de, del poder y no a excesos personales. Bueno, eh, hay, hay un acierto ahí en cómo, cómo lo muestra la política, la, la, la película, digo, y cómo eso se logra también gracias a, primero, el, el, el ingenio, ¿no? de, de fiscales y, y el equipo de investigación, pero también en, en, en esta búsqueda de recorrerse todo el país, recolectar todos los testimonios posibles, hablar con todos, ¿no?, Recorrer la calle, recorrer los pueblos y ver que efectivamente, bueno, lo, hoy por hoy lo sabemos si es clarísimo, si hay, hubo más de 700 centros clandestinos de detención, pero que obviamente un, un, un plan a escala nacional eh, no existe otra manera de existir que si no es planificado desde eh, los lugares centrales, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la película también remarca eso. ¿A qué voy? A, justamente a... Bueno, hay, hay hechos que de alguna manera deberían ser inapelables, deberían ser indiscutibles, ¿no? Claro. Y, y es necesario traerlos y, y tenerlos frescos en la memoria porque quizás muchísima gente nunca en su vida se detuvo a mirar el juicio de las juntas, a escuchar los testimonios, ¿no? A meterse en, en, en el momento histórico y la película en ese sentido eh, eh, sí diría que hasta es, en, es necesaria como... O por lo menos es una gran herramienta para, para introducirse en esa historia, ¿no? eh, Por un lado. Y entonces, digo, para, también oh, recomiendo que la vayan a ver. Aprovechen el, en el, el cine, miren las funciones. Si sí, esa es la escena mucho mejor. Eh, porque realmente vale la pena. Eh, y destaca, ¿no? Destaca mucho. Yo tenía desconfianza con la película, ¿no? eh, Obviamente por todo lo todo el peso y toda la carga que tiene sobre todo cuando también se empieza a hacer como esa bola de tiene éxito allá allá, de pronto la nominan al Oscar esas cosas son siempre peligrosas pero realmente es un es, es un, un excelente eh, recorte y, y drama digamos histórico también cómo se personifican a, a las diferentes figuras y, y, a, y a los militares ¿no? en los testimonios esa imagen que eh, siempre, se, eh, siempre se habla de eso, ¿no? Mientras eh, se declaraban los testigos, eh, Videla miraba hacia abajo y leía la Biblia, ¿no? Esas, esas situaciones que eh, son terribles, bueno, están están ahí, están todas ahí en la película puestas. Complicado. Eh, uno una de, la, una de, de los temas que uno puede hablar sobre esto es decir es que todo el mundo sabe que las dictaduras. En América Latina fue en una orden que dio el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El famoso Directo Plan a... Cóndor, ¿no? Es el nombre que eh, a toda América Latina. Sí, por eso, por eso el plan de la, América acá, Latina. Lo que uno, lo que yo un día descubro a través de una película, después les voy a buscar el link y se los voy a poner, es que en realidad el, la, los que el, le enseñaron a los distintos militares Militares uruguayos, militares argentinos, militares chilenos, militares brasileños, militares paraguayos, bolivianos, fueron franceses. La verdad que fueron franceses. ¿Los franceses qué les pasó? Ellos fracasan rotundamente en Vietnam y vienen con la sangre en el ojo de qué les había pasado en Vietnam. Entonces cuando sacan conclusiones sobre Vietnam, diciendo no, el pueblo vietnamita se unía... Y todo el día te estaba confabulando, que esto y otro. Luego van y tienen el segundo conflicto en Argelia. Y en Argelia deciden hacer cosas que ellos no habían hecho en, en, en Vietnam. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver con Argentina? Ahora vas a ver. No, no, Porque en Argelia empiezan con la desaparición de personas. Y con la tortura y la delación y el miedo. Eh, luego de lo de Argelia, se suponía que un montón de jerarcas franceses estaban presos. Pero, o oh casualidad, parece que la diplomacia francesa jugaba, era bipolar, ¿no? Porque por un lado parecía como que eh, no, este, eh, nosotros somos la libertad, la igualdad, y que esto que el otro. Y por otro lado empezaron a mandar, sobre todo con centro en Brasil, a una serie de ex jerarcas eh, eh, militares franceses que les empezaron a enseñar técnicas contrarrevolucionarias, le decían ellos, de tortura y demás. Entonces, por testimonios dados en la televisión francesa, eh, ellos toman testimonios con cámara oculta de Contreras, que era el jefe de la DINA chilena, Arguindegui, que era un jefe de inteligencia de acá. Y los tipos decían, sí, mandábamos de a oficiales oficiales este, todos los meses a Brasil, y allá los franceses nos enseñaban todo. Dice Y entonces les enseñaban, por ejemplo, el método de regionalizar el país, cómo iban a hacer las persecuciones, todo un desastre. Pero, ¿a qué viene eso? ¿Por qué lo hacían? ¿Por una cuestión de, de la no finalización real de la Segunda Guerra Mundial? No, porque acá se discute de la plata, es decir, ¿en qué bolsillo va a estar el dinero? Entonces, como son las familias privilegiadas de toda América Latina... Los tipos dicen, es fácil, vamos sobre sindicalistas, sobre actores sociales, ¿y qué piden los sindicalistas, los actores sociales, los este, hasta, hasta el dirigente de los inquilinos agarraron a cualquiera que fuera a pedir algo? A cualquiera, ya no era porque ellos eran así como un combo, acá podía ser peronista, allá podía ser recién nacido Frente Amplio, podía ser... Este, el Partido Comunista de Chile podía ser en el sur de Brasil, podía ser en cualquier lado. A ellos les importaba que cualquier tipo que viniera por cuestiones de justicia social, eh, de socialismo, de vivir mejor, eh, había que darle. Y entonces luego conforman acá en el sur el, el, el, este, el, el plan Cóndor, que incluso... Con el tiempo, en Paraguay, en una comisaría perdida, vayas en donde, encontraron toda una papelería este, que da muestras sobre eso. O sea, no es el pasado, es el presente, porque luego, como se dice, ya no optaron más por golpes militares, optaron por otro tipo de cosas, como lo vimos con Dilma y demás. Ahora, es el mismo problema que hubo en Europa, ¿entendés?, entonces yo te pregunto, vos que decís que no tenés nada que ver, ¿qué hubieras hecho vos en la Francia invadida por los nazis? Y seguro que si sos de los que de los dos demonios, hubieras estado chocho con los nazis, le hubiera hecho la veña, y no hubieras estado porque había resistencia en Francia. ¿Qué hubieras hecho en Italia? ¿Serías partisano, No, porque eran comunistas. ¿Estarías con Mussolini? Seguramente. ¿O en Hungría? ¿O estarías con los ucranianos que eran de terror? De terror. ¿Entendés? O en Polonia, mejor ni hablar de cómo los polacos, luego que echaban a los judíos y los, y los mandaban a los campos de concentración y los mataban, la gente se metía a vivir en las casas de ellos y muchos hasta el día de hoy no las devuelven. ¿Vos te pensás que el pasado es pasado? No. No, no es pasado. Lamentablemente no es pasado. Si no, no verías a, a Europa, que entre otras cosas esta vieja Europa, se le nota que está vieja, es decir, ¿cómo estalla? Nosotros acá, acá no hay acá hay, una, no hay una derivación peor, porque la dictadura fue una guerra interna, fue, es decir, violencia, perdón, guerra no, porque muchos ah, no sí. la quieren eso, para mí es lo mismo, es, es un acto violento, una guerra contra el pueblo, una guerra contra el pueblo, <risa> es decir, someter a los cuerpos, básicamente, al dolor, y que, y que el miedo los aleccione y les ponga los patitos en fila. Pero luego vos te tenés que preguntar, ¿qué otro pasado mayor hay del cual ahora no voy a hablar? Pero todo lo que vos estás viviendo y que está férreo y que vos no lo podés mover, son pasados que vienen de más atrás, de más atrás. Hay lecciones que vienen de más atrás. No por nada en el interior de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los pueblos todos tienen nombre de coroneles y de generales. Exactamente, exactamente. Y. Derrida. Sí, Derrida. Ah. Justo de rida. Justo que hablamos de franceses. Pero bueno, entre todos estos temas y esto que, que dispara la, ¿Lo la pongo película. ¿Cuál la imagen de él? Mándelo, mándelo, ¿no? Queda la, la, la pregunta, ¿no? Por, por la memoria y. Por... ¿No? me quedó esa pregunta por la memoria, y también por la, la justicia. Entonces me acordaba justamente un poco de, de, de algo que, que planteaba Derrida, ¿no? eh, ante la pregunta sobre qué es la justicia, ¿no? y él consideraba, o, o él pensaba, ¿no? que la justicia no es lo mismo que el, el derecho. ¿no? Eh, que el derecho, que las leyes, por supuesto que eh, nos permiten ordenar la sociedad y, y permiten castigar a los responsables ¿no? eh, de, de, de los delitos y de los crímenes, etcétera, etcétera. Pero que la justicia es algo todavía más, más profundo. ¿no? Es algo que, que atraviesa la historia, ¿no? que, que atraviesa todos los sistemas que, que están por, por, por debajo de la ley y que de alguna manera la justicia siempre es una especie de eh, herida abierta. ¿no? Él dice que la justicia es lo único que no se puede deconstruir. Porque uno puede agarrar los sistemas judiciales y desarmarlos y ver las leyes y modificar y agregar y quitar, y... pero la justicia tiene que ver con eso que no está dentro de los cálculos, eso que forma parte del acontecimiento, que, que es inesperado, que, que quizás nadie se lo imagina, pero que de pronto llega, llega, irrumpe, acontece y es un darse ¿no? Que, no, que no se deja racionalizar, sino que justamente va hacia lo más profundo, lo más íntimo ¿no? incluso de, de la vida de los pueblos. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ver con el reconocimiento de una herida abierta y con una deuda hacia el pasado. Una deuda hacia el pasado que no se puede saldar porque el, el pasado en realidad siempre está presente, pero que justamente nos obliga a hacernos cargo. ¿no? Eh, eh, entender que, que el pasado no es simplemente un hecho, sino que es un es el, el relato de, de una historia, de una, de una vida, de una, de una memoria histórica, ¿no? y que nuestro compromiso y, y, y nuestro hacernos cargo implica tomar el pasado para... Eh, bueno, derrumbar el presente ¿no? y, y aspirar hacia, hacia un futuro mejor. Pero la justicia siempre va a estar ahí como una especie de, de herida abierta, como algo que atraviesa toda la historia y que siempre nos va a estar exigiendo que tomemos responsabilidad hacia el otro. Y me parece que es una reflexión interesante justamente como para, para cerrar y para, para pensar en no solo en, en la película sino también en la historia argentina y un poco también en, en toda la historia de la humanidad esta, esta idea de, de, de justicia que lo tomaba de, de un filósofo judío marxista que era Walter Benjamin y que justamente consideraba que, que la justicia era justa, eso, eso, eso único o eso eh, imposible ¿no? esa especie de, de, de imposible pero que al mismo tiempo era nuestra, nuestra posibilidad más, más anhelada y más necesaria, porque era la que no, no, nos permitía recuperar la, la voz de, de las víctimas y de los oprimidos. Y creo que la, la película también le, le hace mucha justicia a, a esa voz de las víctimas, y que creo que más allá justamente ¿no? de, de los discursos y de, de las ideologías políticas o de las diferentes formas de interpretar la realidad, eso que no se puede deconstruir, eso que no se puede desarmar, eso que no se puede modificar, es la voz de las víctimas, ¿no? Y las víctimas están ahí. Y es, o, o las miramos y nos hacemos cargo de que están esas víctimas, o seguimos mirando para el otro lado. Hasta que la víctima seamos nosotros. Hasta que la víctima seamos nosotros, o hasta que no, no nos demos cuenta que nos estamos convirtiendo en los victimarios. y Eso sería lo, lo, lo más terrible para... Para, para la humanidad, ¿no? Entonces, sí. la, voz de, la voz de la víctima, ese, ese reclamo y ese pedido de justicia es, es eterno. Y la, la película también lo muestra y por suerte también en Argentina tenemos ¿no? esas madres, esas abuelas de Plaza de Mayo, que siguen, después de cuare, 40 años, bueno, en, en la lucha y en la búsqueda y en el reclamo de justicia. En la búsqueda y en el reclamo de justicia. Eh... Lo más, lo más importante eh, en todo esto, primero aparecería como que vos decís ves un juicio, entonces yo no tengo nada que ver con el juicio, este, porque eso pasó, no, yo te di todos los argumentos que hay. Eh, de lo que tenemos efectivamente al día de hoy es que eh, hay muchos eh, delitos aberrantes sobre los cuales vos no quisieras estar en el medio de eso que siguen sin, eh, ...sin resolución. Eh, se han hecho entrevistas, encuestas... ...sobre el tema de la justicia... ...y de 10 argentinos, 6... ...no quiere saber nada con el sistema de justicia en la Argentina. Siempre digo que lo importante es el sistema. Hace poco, eh, nosotros cuando salimos y repartimos el diario... ...hablamos con un montón de gente que opina diversas cosas. Entonces se hablaba sobre el tema de la amenaza o del juicio contra, eh, en este caso, la actual vicepresidenta de la Nación. Y yo le decía Leo, el problema no es Cristina, ¿entendés? Nosotros como ciudadanos tenemos que asegurarnos que tengamos un sistema que nos defienda a nosotros y que funcione de tal punto que nosotros, que somos gente de a pie, podamos recostarnos en ese sistema que nos defienda. Acá nadie puede intervenir violentamente en el cuerpo de nadie. De hacerlo no tiene justificación de ninguna forma ni ideológica ni religiosa ni nada. Es un delito flagrante y punto. Es un delito penal. Le hiciste algo a alguien, violaste a alguien, lo torturaste, lo asesinaste, hiciste hacerlo. No puede ser. Nuestro... Entonces tenemos que procurar y pensar y preguntarnos ¿qué pasa si vos andás por la calle y te enfrentás con alguien que tenga mucho poder? ¿Vos sabés que vas? ¿Vas liquidado? ¿Por qué vas liquidado? Porque el sistema no funciona. Entonces tu preocupación como ciudadano empieza a ser ¡Opa! Eh, si yo tengo un problema, el sistema que hay no funciona. Y ahí de desaparecieron las palabras, cambiemos... Partido Justicialista, Frente de Todos, Macri, Cristina, Alberto, La Cámpora, desaparece todo y estás vos solo con un sistema que sabés que te la va a poner. Porque sos pobre o porque no tenés poder o porque no tenés conocidos. ¿A vos te parece que podemos vivir en una sociedad donde no manejemos porque cuántas tarjetitas de gente conocida tengas en la billetera? ¿Eso es tu concepto de ciudadanía? Vos sos una cosa y tus hijos que son más indefensos, porque vos, te, vos podés no estar en algún momento. ¿Qué va a pasar con ellos y con ellas? El tema central por el cual nosotros en filosofía, nosotros en historia, nosotros y nosotras, porque hay un montón de gente que escribe en la obra, es afianzar, hablar, poner semillas sobre el Estado de Derecho, sobre la libertad de expresión. ¿Vos te imaginás que en la época de las juntas había libertad de expresión? La respuesta la conoces. ¿Vos te imaginás que durante la dictadura había Estado de Derecho? La respuesta vos la conocés. Y entonces, ¿cuál es tu, eh, la importancia tuya? La importancia tuya es que luego estés presente, seas consciente de que tiene que haber un sistema que esté, que te defienda, que funcione, que te defienda, que sea confiable. Ese es el punto, ese es el punto, ¿entendés? Ese es el punto, porque entonces ahí yo te saco todas las excusas, como te dije todos los nombres, todos los este, todos los sujetos y predicados y todas esas cosas, y te dicen, vos que sos Juancito Pirulito, no tenés nada y tuviste un problema en la calle con un tipo que ya cuando se bajó de su superauto, ya te va a Imagínate cómo te va a ir con la policía, cómo te va a ir con el juez y cómo te va, te va a ir todo mal. Y no te va a alcanzar que tengas un abogado, y no tampoco te va a alcanzar que tengas dinero porque lo vas a perder todo. Porque yo te van a decir, yo soy el que manda, entonces te voy a sacar todo. Ah, ¿no quieres ir preso? Yo te voy a sacar todo. En esa época en la dictadura y en todas las dictaduras latinoamericanas, eso se recontra degeneró, se soltaron, digamos, la, todo lo más oscuro que se te imagine, se soltó, igual que en las películas de los nazis en Europa, igualito, igualito. Hacer cualquier cosa con las personas, como se dice, hacer cualquier cosa con los cuerpos de las personas para generar miedo y para generar que vos estés como un monito arriba del árbol, así, escondidito, y que no te miren. Porque si te miran, fuiste. Pero mientras tanto, mientras no te enfrentas con nadie en la calle, puedes hacer dos cosas a la misma vez. Disfrutar de la vida, valorar la vida, valorar la libertad, valorar esto que estuviste escuchando, disfrutarla está con tu familia y todo lo que vos quieras, pero en algún momento eh, quizás la sociedad te pida que estés presente para defender el sistema que a todos nos conviene que es el sistema democrático, que es el Estado de Derecho que son las garantías para todos ¿Está? Pensá en eso Te dejo acá con el amigo que cierre el programa Bueno, muchas gracias Marcelo eh, Yo creo que está casi cerrado eh, estuviste muy elocuente con, con las palabras, me parece que ahí está la, la, la palabra clave también, ¿no? si queremos vivir en un estado de derecho, de, si queremos sentirnos protegidos, si queremos sentirnos en un sistema donde cada ciudadano de pie tenga eh, sea respetado en sus derechos y en, sus, eh, en, en su dignidad humana, o si por el contrario seguimos alentando visiones que a lo único que apuntan es al privilegio de unos pocos. ¿no? En, la, en eso está la, la búsqueda de la justicia y la búsqueda de la justicia que tenemos que hacer todos colectivamente como sociedad. Eh, porque la justicia un poco es un, es un ideal, a veces parece hasta una utopía, pero como diría el maestro Galeano, es una utopía que nos enseña a seguir caminando. Exacto. Así que sigamos apuntando nuestra acción, nuestra decisión y nuestras vidas, porque no es una cuestión de reclamo de, de discurso, sino de acción cotidiana hacia la búsqueda de la justicia, que por más imposible que aparezca, a veces nos sorprende y nos hace vivir mucho mejor. Así que bueno, eh, muchas gracias por seguirnos, por estar acá. Eh, y nos veremos en la próxima edición De Filosofía en Construcción Nos vemos la semana que viene Si Dios quiere, decía mi, mi abuela Marcelito, <ríe> si Dios quiere Hasta luego gente, chao Chao, muchas gracias